Bueno, pues yo soy Luz y soy educadora. Fui educadora de calles desde muy pequeña a los 14 años silla ya educadora de calle y fui educadora de calle todo el tiempo en, en bueno, barrios marginales, asentamientos de chabola, con mujeres del Magreb. y justo cuando acabé la carrera, que ya empecé a trabajar en educación y estudié Bellas Artes, me di cuenta que este era el entorno adecuado para oír mis dos pasiones, ¿no? que era el acompañamiento y la educación y la, y la creatividad de la arte plástica. Fue fantástico darme cuenta de que a nadie le importaba lo que yo hiciera, que era la de plástica. Y como a nadie le importaba, pues hice lo que bien me parecía. Que fue hacer que mi alumnado se lleve una experiencia gozosa y transformadora de, de sus pasos por clase. Eh, yo siempre les planteo a ellos que vamos a trabajar con lo que ellos quieran. No todos no todo pueden dibujar, no todos pueden pintar, no todo, cada uno tendrán que probarlo, porque si no, uno no lo conoce, si no lo conoce no sabes que existe. Habrá que hacer una búsqueda de, de posibilidades y luego desarrollando en ellas. Para mí, mi asignatura es la excusa para acompañarlo en, el, en ese crecimiento. Y que cuando se vayan de aquí hayan amado lo que hacen, que se, se lleven, se empoderados, empoderados empoderado de las cosas que han hecho, de, de la maturidad de sus trabajos. Para mí, mi mayor momento creativo es dar clase, Porque claro, cada uno necesita algo diferente de mí. Y tengo que estar continuamente buscando. Para mí, cuando a un alumno no le esté llegando, para mí es un fracaso. que decir, es que tengo que buscar, darle vueltas y dándole vueltas a ver cómo le puede llegar a ese alumno. Hay veces que el problema es tan endémico, es tan social que no consigo llegar. ¿eh? Pero pasa pues, nada, esa persona en mi clase va a estar tratada con respeto, con cariño. Y bueno... Y si no le he podido llegar, pues no hemos llegado, pero por lo menos que eso haya sido una experiencia gozosa de, de su paso por la escuela. Creo realmente que la sociedad y las familias tienen que pararse y decidir quién necesitan de la escuela. Que el profesorado que entra lo supiera. Que entran muchas criaturas que no saben a lo que vienen. Que se plata de una clase con 32 personas y ellos piensan que tienen que dar ecuaciones de segundo grado por encima de todo y mientras que esas personas se dan cuenta de que de que eso va a ser así y que le va a estallar pues han pasado malos ratos, han pasado depresiones, han pasado desencantos no se ha dado nada, ha pasado malos ratos, ha pasado desencantos si tú estás hecho polvo porque tus padres se están separando pues yo tengo que curar antes eso pues si no olvídate de que tus padres se están separando toca ecuaciones de segundo grado se viene a lo que se haga falta a lo que haga falta a la persona y a la sociedad y, y eso nadie nos lo ha dicho nunca a nadie a nadie